Esto es de nunca acabar, esto es una pesadilla donde aquí hay un grupo de pendejos y aquí de los otros más pendejos que estos, porque eso es lo que están haciendo con el pueblo, mamándole gallo por todo lado, porque cómo va a ser que nueve días después de las elecciones todavía no definen cuál el ganador de gobernador en el en el estado de donde nació hugo chávez es algo de, de, de no creerlo se suponía en el primer informe iba ganando el hermano de hugo chávez en el segundo boletín iba ganando el opositor y faltaba un 10% de los escrutinios hombre blanco es gallina lo pone se frita y se come por qué le quieren hacer a uno tragar entero ahora que ellos sigan haciendo de las suyas para poder trancar lo que es una, una inminente pérdida que ellos tuvieron. Ahora quieren ganar porque igual, cercaron la entrada a la ciudad, no se pueden acercar al Consejo Nacional Electoral no puede haber una veduría, o sea están contando ellos adentro o sea que lo que están pretendiendo, hacer firmar muertos, porque si bien se habla donde eran los puestos de votación esa vaina era solo, ojo y hubo partes donde les dieron hasta las 9 de la noche para cerrar los puestos de votación, a quién estaban esperando a sacar a la gente a la fuerza para que fuera a votar por ellos, no sé qué vería la Unión Europea, no sé ni sé cuál va a ser el informe, la, el informe de la Unión Europea, pero que aquí hubo cosas arbitrarias, las hubo y las sigue habiendo, porque ojo, porque no solamente con lo que está pasando ahí, sino que ahora salió el señor Diosdado Cabello que. Si tiene que escabezar un poco los escabeza Y si tiene que impugnar Algunas elecciones, algunos puestos de votación Los impugna, cosa de que ellos ganen O sea, hasta ahí llega el poder de ellos Es una buena pregunta Pero la pregunta no va para ustedes los televidentes La pregunta va Para aquellos que dicen ser la comunidad internacional Para aquellos que dicen ser la oposición Para aquellos que dicen que están en contra del régimen Porque yo veo a un régimen Una dictadura de Maduro Muy amañada aquí Que no se quiere ir de acá, pero veo también Aquí una oposición de Juan Guaidó también muy amañada que tampoco se quería de ahí, o sea que este está comiendo y este está comiendo y el pueblo también está comiendo de la física entonces cuál es la razón cuál es la respuesta, qué es lo que tenemos que esperar, esto es algo de nunca acabar sigue el tire y afloje de los resultados electorales Por un lado Maduro diciendo Que los delegados de la Unión Europea No eran ningunos veedores Sino que eran espías Ahora ya le buscó, le nació pues otra pata al cojo Y por otro lado Diosdado amenazando Con impugnar las elecciones En los estados que perdieron Si no ganan en el estado donde nació Chávez ¿Cómo la ve, ahora ya es Con una amenaza oficial Y eso salió en el programa ese de con el mazo dando, yo diría más bien que con el mozo dando, porque este suena más bien como mozo. El informe elaborado por ex reveló graves irregularidades en las elecciones regionales de Venezuela. Se hallaron casi 12 violaciones, entre ellas abuso de poder, amenazas, presiones, inhabilitación de candidatos que ojo, ganadores, pero los inhabilitaron, intimidación a electores y peculado de uso, violación de la misma a todo lo que se ha hecho. Esto es de no creer, pero está pasando, realmente está pasando. Yo quiero adentrarme a esto, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, no se les olvide que gracias a ustedes por estar ahí, nosotros seguimos siendo los chismosos del paseo, lo que todo contamos, desafortunadamente nuestros colegas que viven en el mismo país de Venezuela, ellos no pueden ni siquiera hablar, porque donde hablen corre riesgo, de Que los saquen corriendo Que los tengan amedrantados O en el peor de los casos Que los desaparezcan Esa es la triste realidad El voluntario de la democracia Que integran a exmilitantes De la revolución bolivariana Ojo, que estos eran De la misma torta del Chávez De la misma torta Del régimen de Nicolás Maduro Pero ellos almaron todo, todo aparte Cuando se dieron, de, se dieron cuenta De que esto es un total fracaso Exmilitantes de la revolución bolivariana En su versión preliminar del informe Sobre esos comicios Coincidiendo en muchos aspectos aspectos con la misión de observación electoral de la Unión Europea, MOE, UE, en lo que a las irregularidades del evento electoral se refiere. Igual, el abuso de poder, las amenazas, presiones, inhabilitaciones de candidatos ganadores, intimidación a electores, especulado de use, violaciones de la constitución y violencia, entre otros. En los reportes de funcionarios públicos presionados para votar a favor de determinado candidato se recibieron estas quedas. 1.769 denuncias vinculadas a 933 Centros de votación Destaca el caso del estado Táchira Donde incluso fue público Y notorio en redes sociales las amenazas De nada más ni nada menos de que otra Joyita a la corona del candidato Y ese señor que ha hecho de las suyas El señor Freddy Bernal Reclamando la baja votación de las instituciones Públicas de dicho estado y las consecuencias De ello. ¡Ojo! Si está La dictadura mañaca y la oposición A mañana acá, pues el pueblo está Mamado y ya no quiere votar ni por este pero tampoco por este. Porque parece que la solución no es por ninguno de los dos lados. Alguien que ponga algo sobre la mesa. Porque si Guaidó no se pone los pantalones en este momento. No hay nada que hacer. Tenemos alguien que, que se ponga pues, al frente de las cosas. Pero... Que saquen esto adelante porque esto ya se volvió una mamadera de gallo y aquí vemos que todos están conformes. Se destaca también que 10.700 centros de votación electorales, lo que refleja los resultados que en 8.985 centros de votación impidieron que testigos y ciudadanos distintos a la Mesa de Unidad Democrática y el Partido Social Unido de Venezuela presenciaran el acto de apertura de mesas o si no están ocultando nada ¿por qué tenían que encerrarse precisamente ellos se detectó el uso de vehículos oficiales que esto no debería ser así no olvidemos que los vehículos y todo lo que pertenezca al Estado no se puede usar para campañas. Pero como aquí hacen lo que se les da la gana, cogieron los vehículos de las gobernaciones, alcaldías, ministerios y empresas públicas para trasladar a algún simpatizante de algún candidato chavista y de estas joyitas. Se reportó ciudadanos que fueron cambiados de centro de votación inconsultamente de durante el desarrollo del proceso se detectaron 886 centros en los cuales casos de intimidación a los electores para impedir el ejercicio del voto. O sea, llegaban al puesto de votación donde estaban inscritos. Y una cuando miraban que no era chavista, entonces sencillamente no, lo trasladaron al otro lado de la ciudad. Y cuando llegaba al otro lado de la ciudad, no, o sea, aquí ya no parece escrito, por ende ya no pudo votar. ¿Eso qué se llama? aquí y en Pekín, eso es un abuso de la autoridad, hubo denuncias de que los miembros de mesa orientaban a votar por una opción determinada, otra cosa que no se debía hacer, porque los jurados, los que están ahí, los, los que están en, es, en las mesas de votación, ellos no pueden decirle a, a la persona, vote por esto, vote por esto, porque ellos en ese momento tienen que estar totalmente callados de hecho ellos tampoco pueden votar pero aquí como que salieron a votar hasta los muertos, porque por ahí aparecieron a última hora un poco de votantes que no se saben si existen, si vienen en Venezuela O si ya están descansando en la paz del señor Los reportes están vinculados principalmente A centros de municipios opositores al gobierno Con 56 municipios en los cuales se recibió este tipo de denuncia Con promedio entre 38 y 56 reportes por municipio Mejor dicho, un poquito más y gana aquí la extorsión en los votos Se impidió la presencia del 82% de testigos de candidaturas distintas a las de la mesa de unidad democrática o el PSV Durante el acto de cierre y escrutinio de mesa Y en 3.789 escrutinios se permitió la presencia solo del PSV ¡Epa! Aquí ya se compone Primero por un lado Estaba la mesa de Unidad Democrática Y el Partido Social Unido de Venezuela el de, el de Maduro Perfecto Solamente entraron esos dos No dejaron entrar a nadie más Mal hecho Pero como estos se prestaron para eso Pues entonces después sacaron A los de la mesa de Unidad Democrática Y solamente hubo la presencia del PSV ¿Ustedes ¿Qué se pueden imaginar qué pasó allá adentro? 4.653 centros monitoreados continuaron abiertos sin que hubiera electores en cola para votar. O sea, no habían votantes. En algunos casos esto sucedió hasta las 9 de la noche. Estaban esperando que salieran los muertos del cementerio a firmar. Y oígase bien que por ahí van a aparecer una que otra... Firma de algún muerto que pronto le dio por ir a votar por la dictadura de, de Maduro El ejército militarizó todas las vías y junto al SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Y otros cuerpos de seguridad establecieron alcabalas y retenes para intimidar a, a los electores A favor del actual alcalde quien aspiraba a ser reelecto Y claro está, que este no era chavista Mire cómo son las cosas, o sea todos los que querían votar por el alcalde, el actual alcalde, sencillamente los intimidaron en las alcabalas y en los retenes para que no fueran a votar porque, ojo, oh, podían correr peligro. Porque necesitan que salga el opositor y entre el chavista. En el estado de Adán se les impidió el acceso a testigos permitiendo solo los testigos del PSV. O sea, esto fue una cosa por todo lado. O sea, Esto no fue una cosa que se inventaron ellos. Alternativa Popular Revolucionaria que pertenece al polo patriótico aglutinó partidos que defendían la revolución bolivariana ahora están enfrentados con el régimen de Maduro. mire es que aquí se les volteó hasta la torta aquí ya nadie quiere pertenecer a esa cochinada porque esto, esto lo que da es fastidio lo que realmente está pidiendo es el consenso político nacional para reformar el marco legal desde lo estructural y por supuesto desde el marco jurídico nacional que si se va a hacer una elección Llámese de alcaldes, llámese de gobernadores Llámese de diputados, llámese de presidencia Que sea una elección legal Y una elección libre Pero no podemos seguir con esta vagabundería Porque esto no puede ser De que bueno, como, como hubo una veduría Pues entonces los desde adentro y los puyamos No, tampoco Aquí lo que se sabe es que estas elecciones Fueron tan fraudulentas Como las pasadas Estas con una gran diferencia Que participó la oposición Pero... Como digo, aquí se ven muy amañados y aquí toca ponerle solución a esto. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.